¿Cuáles son las habilidades más demandadas por las empresas ahora mismo si estamos buscando un nuevo proyecto, un nuevo trabajo? La palabra que resumiría la habilidad, capacidad eh, estrella ahora mismo es la resiliencia y la resiliencia o aquella capacidad de sobreponernos a los problemas a los que nos enfrentamos. Actualmente es la más importante porque el entorno es muy cambiante, porque el entorno es sumamente incierto y porque no hay nadie que tenga una respuesta correcta para lo que estamos viviendo. Entonces, tener personas que sean capaces de ponerse enfrente de un problema Buscar, testear y que si no sale bien o no eh, encontramos la solución por ese camino sea capaz de recomponerse y volver a iniciar otro proyecto, otra eh, forma de hacer, quizás es eh, lo más valorado ahora mismo. Esto junto a una actitud positiva que siempre acompaña a, a esa resiliencia te diría que son las dos cosas que principalmente frente a las demás eh, en estos momentos tan complicados.